En 2016 se reportaron en Puebla 96 suicidios en adolescentes y jóvenes con un promedio de 15 a 29 años de edad, cifra que dio a conocer la asociación Voces contra el Bullying, la cual implementa una campaña nacional cada año desde 2013 y en este 2017 se unió la sección 23 para ampliar la difusión del mensaje. Existen modalidades como el bullying cibernético, problema creciente entre los estudiantes de los niveles básicos, porque de cada 10 alumnos, tres sufren ese problema, acoso que se produce a través de internet y que puede orillar a que se quiten la vida. Voces contra el bullying busca llegar a 300.000 mil alumnos del estado de Puebla, por lo que se instalarán buzones de quejas anónimas y también promoverán una ley contra el acoso escolar que buscarán presentar en los próximos días ante el Congreso del Estado. Además, en cada plantel, en cada gira, se imparten conferencias de psicólogos y expertos en el tema, se comparten testimonios, incluso se canta el tema oficial, el bullying no es un juego. Entre los ciclos escolares 2012-2017, solo se tuvieron 181 casos registrados como problemas de bullying, lo que se traduce en 30 casos por año. Sin embargo, Hoy en día se tienen 1.5 millones de alumnos en la entidad poblana, de los cuales se documentaron 100 casos por año en contra de la comunidad escolar. La mayoría de los casos se presentan en centros escolares y secundarias técnicas, sobre todo en la capital poblana y en Atlixco, además de otros municipios como Atsicintla y Zacapuastla. Puebla es el cuarto lugar nacional y México es el primer lugar mundial en casos de bullying y suicidios, para frenar el problema a través de la estructura seccional y los enlaces regionales, se tomarán las acciones pertinentes. Mauricio Santa María Nava, CENTE Noticias.